Vamos llegando aquí a Galway a ver qué tal está, para que nos guste mucho, vamos a ver. Ten a la cámara y salvador. Hola. Yo por... Muy bien.